Hola, hola, buenas a todos, aquí Somar comentando un día más a la taberna Y hoy volvemos a Total War Warhammer Este va a ser nuestro capítulo número 33 de esta fantástica aventura Con nuestros señores barbudos Y tenemos varios, bueno, varios problemas Tenemos varios frentes abiertos ahora mismo Estamos aquí con, eh, bueno, luchando al sur de las montañas Contra el clan de Karaknorn Que estamos asediándole una fortaleza y otra fortaleza, están viniendo ya nuestros amigos de Wasteland a asediar aquí Karakhim lo vamos a sellar dentro de poco con este ejército que estábamos preparando por aquí, que ya le queda en un nah, en el siguiente turno lo sacaremos adelante y lo enviaremos para allá y, y con eso completaremos nuestras posiciones, aparte de eso estamos eliminando aquí todos los posibles eh, todos los condes vampiro para luchar contra el caos cuando acabemos contra los condes Vampiros, Vamos a movilizar todos los ejércitos hacia aquí Para apoyar el imperio y reventar al caos, bueno, todo lo que sea posible Entonces Dicho esto Como tenemos ya todos los Nuestros ejércitos movilizados Este también está movilizado Vale, sí, pues nada Vamos a ir A por el siguiente turno Grun, los guerreros del caos... Es que esta gente va como una apisonadora, ¿eh? Pero se pone a asediar, ok, te asedia y viene con el otro ejército y te revienta. Es una barbaridad. Vamos a tener muchos, muchos, muchos problemas para parar a esta, a esta gente del caos, ¿eh? Porque además están pasando por encima de todos los asentamientos y, claro, genera... O sea, mira la cantidad de... Tierras Que ha perdido el imperio, ¿eh? En un momento Va, Isabela la vamos a reventar Norska Caracazul. Caracnor uh. no está Pensando mucho Vale, se está movilizando Quiere venir hacia aquí, hacia el sur Para poder protegerse, pero no le vamos a dejar O sea, no va a llegar a tiempo para... Tapar el asedio. Uh, de los bosques emergen las bestias cornudas y erguidas como si de una pared de hombre se tratara. Son los astados. ¿Dónde estáis? Aquí en medio, tú. Este ejército no está listo. Y aquí estamos asediando nosotros el castillo. ¿Dónde está Isabela? Se fue. Vale, vamos a tratar de asesinar esto. 21%, me la juego. Caso. Vaya. Eh, me da igual. Siempre que no nos molesten. Vale. Ok, aquí vamos a continuar con la asedio del castillo Templehof. Vale, aún. No, esto hay que asediarlo bastante tiempo. O sea, hay mucha gente en este asentamiento. Aquí estamos reclutando, no puede ser. Vale, aquí... ¡Uh! Vale, hemos subido de nivel Maestro Ingeniero. Me gusta. ¡Uf! Le ponemos calibración balística ya. Venga, vamos para adelante. Porque aquí es que esta zona ya es... Supervisor, el tamaño de Laura. Tiempo de recarga reducido... De, a las torres en batallas de asedio. A suponiendo que defendemos. Alcance de la artillería. Velocidad de proyectiles pólvora extra 6% en el daño de explosión vale bueno, está, está, está, bien, está, bien, está bien está bien vale Va, espera, espera, espera vamos a continuar a ver, vamos a traernos porque el error lo tenemos aquí ok vamos a movilizarlo más hacia el oeste tenemos que entrar en contacto ya con esta gente no creo que se nos vaya a morir pero por si acaso nunca se sale vale, aquí Uy. Nuestros amigos de Wisland no sabemos dónde están ni dónde han ido. No tenemos ninguna torre. Vale, vamos a pillar aquí por lo menos una torre de asedio. Orden público menos 4 por presencia militar. Vale, vamos a meter una segunda torre de asedio. Está bien. Vamos, al menos... Vale, tenemos que aguantar aquí tres turnos. Eso está bien. Eso está bien, bien, bien, bien. Ahora, Karaknor, Aquí como estamos... Vale, aquí nos falta otra torre. Seis turnos. Es que este nos va a costar más, ¿eh? Vale, vamos a aguantar al menos tener la otra torre. Y con eso ya nos movilizaremos. Ok. Ahora, este ejército que ya está listo. Vale, vamos a darle calor Vale, el movimiento este Uff, caemos en mitad del desierto No pasa nada a Acamparemos aquí en el Kroon Y ya está Vale, todo correcto Lo que pasa es que aquí tenemos lanzagravios y dos cañones Eso es un problemilla Es un problemilla, no Es un montón de artillería Pero que para un asedio no está nada mal Vale, este ejército creo lo tenemos Vale, estamos recogiendo Dos cañones con el reclutamiento local podemos pillar algo Que tenga un poquito más de potencia Que se consiga en un turno No A ver, los mineros con cargas explosivas Dentro de la que cabe no están nada mal bardas largas a dos manos Tardamos un turno solo en recogerlos Vale, vamos a sacar pues nada barbas largas y nos vamos a ir con este ejército Bueno, nos lo vamos a pasar pipa Seguramente este ejército está reclutando aún... Y está reponiendo tropas... Vale, vale, vale, vale... Nada, pues ya está todo movilizado... Ok, nada, siguiente turno... Yo sé, tenemos 50.000... Vale, es un montón... Tenemos 8.000... Generamos 8.000 por turno... No damos abasto para crear tanto ejército... Así de claro... <risa> Hay que asediar... Ahora cuando asedimos Karaknor... Ahí... Engancharemos otro ejército... Y... ¡fum! Tiraremos más para adelante... Vale, bueno, Caracazul Azul se está moviendo No me parece mal hay que, ir, hay que ir para arriba A luchar contra el caos, porque si no Vamos a estar muy mal Caracnorn. Norn Uy, han conseguido asediar aquí, eh Bueno, no lo sé, ha quedado feo Uf, ostras ha, ha, ha, Se ha movido muy rápido Desmanecer de ejército, fracaso Tradiciones No, se lo doy a la Leal a carajos no lo voy a asediar, qué puñetas. Vale, uy, aquí tenemos algo para subir de nivel, vale. Nuestro señor del clan de nivel 12, el campeón, podría matar el objetivo, asaltador de barracones. Podemos. No porque ya está el asedio establecido, qué lástima. Ay, no, perdón A ver, vamos a esperar un segundo Vamos a organizar y gestionar el resto de asedios ¿Este qué, qué tal está? Es que este como está tan, tan, tan apurado Creo que nos vale la pena Aguantar estos dos turnos Y ya luego cuando disminuyan un poquito las tropas Entrar a piñón Sí, yo creo que va a ser lo más óptimo Ok. Vale, a ver, aquí, ustedes Vale, maestro... Uy. El maestro ingeniero, a nivel 3. ¿Qué vamos a querer poner? Vale, daño por proyectiles. Sin duda. Teniendo en cuenta la potencia de fuego que tiene este ejército... Oh, aquí nos llegamos a establecer. Ah, no, no, no... no. Claro, y ahora no llega. Uh, ¿Por qué? Hombre, los enanos en el mar no sé qué tal estarán, pero bueno. Vale, vamos a movilizarnos. Prefiero irme ya para allá. Bueno, ahora me deja este enano aquí. Vale, no pasa nada. Nos acercamos. Incorpórate, ¿te puedes incorporar? No, vale, perfecto. Vaya liada Vale Vale, pues con eso movilizado va, ah, Vamos a gestionar esto de aquí Ok, vale, estamos listos Señor del clan Suba de nivel, por favor Veterano con cicatrices Vale ¿Más eficaz a la hora de masacrar unidades enemigas? Vale, no Me, me lo volía venir Uf, Como nos vengan a saltar aquí Vale, vamos a movilizarnos para allá Y vamos a ir buscando ya eh, Esta gente está aliada con el caos Si no me equivoco, sí Vale, este es Carl Franks Vale, vale, vale, vale Ok, vamos a ir acompañando a Carl Franks Dios, esto es un desierto ya Vale Vamos a continuar el asedio aquí en el castillo Tempelhof Sí. sí, me da a mí que sí Y aquí, con el señor del clan este Vale, vamos a ver si podemos asesinar No Las probabilidades son muy bajas Pues el ejército de Isabela, ah, se lo han reventado Pues tiene pinta de que sí Ok, pues nada, vamos a movilizarnos A saltar unidades, sí no sé si vas a llegar, pero bueno, yo confío. ¿No llega? No, no llega. Bueno, da igual. Entonces, lo moveremos hacia allá. Ok. ¿Este ejército está listo ya? Dime que sí. Oh, oh, oh, oh. Vale. Vale, vayamos a los colinas de Barenca. El peñasco negro aún no está listo. Vale, y ahora subiremos hacia hacia el norte Y iremos directamente A aquí, o sea A contener a, Al caos Vamos a ir a por ellos y los vamos a reventar Vale, ahora bien En este ejército Es que este ejército De la serie es más difícil porque además Aquí tendrán murallas a punta pala No, es que esto es una gran fortaleza O sea, este ejército Es Una locura Vale. Vamos a asediar aquí Hall. que Greenhold no tiene, ah bueno, sí tiene la sala de guardia. Vale, yo bueno, yo creo que somos lo suficientemente capaces como para Es que no, estando como estamos, vamos a aguantar un turno más porque el turno ay. Continuamos a serio. Vamos a aguantar un turno más. Lo pasamos rápidamente. Uh, oh, además tenemos, vale, desbloqueamos ya la diploma, o sea, la diplomacia. La tecnología nueva, Clan and Groom, del Caos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dios, es que se están comiendo al Imperio, ¿eh? Se están comiendo al Imperio, tú. Vale, bueno, están un poco más dispersos. Eso, eso es mejor para nosotros. Eso es bastante mejor para nosotros. Bretonia, Bonkastein. Nah, los casting está, están ya perdidos. No tienen nada que hacer. Wasteland. ¿Qué creéis? Unirse a la guerra. Es que no son nada. Además, no son nada nuestro. Esta gente que tiene. Además de unirse a la, a la guerra, danos acceso militar. Vale. Vale. Vale, vale, vale. O sea, hay que limpiar. Clanes enanos no importantes se limpian. Deberíamos haber hecho lo mismo con bar porque están ahí. No se meten en ninguna guerra. Y... ¡Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, ostras Vale. Una legión de rompehierros. Una legión de matadores. Y nosotros tenemos un ejército básico Con guerreros Con mineros Y él tiene cañones Lanzagravios, vale Deseo interceptar a las tropas enemigas Rechazar ataque Podemos rechazar ataque A ver, teniendo en cuenta que va a ser una línea recta... Ellos no tienen... Bueno, sí que tienen proyectiles, ¿eh? Exploradores de Bugman, ¡ostras! Vale. Es que libramos batalla, sí o no. A ver, yo creo que sí, nosotros tenemos un poquito más de experiencia, pero... Defensa frente a cargas contra todos, acorazado y escudado... Acorazado perfora corazas, inflige grandes daños. Venga. Bueno, tenemos atronadores. Los atronadores al fin y al cabo está bien, pero. Los ballesteros. Bueno, los ballesteros nos podemos. Vale, con los ballesteros. Vale, vale, vamos a aceptarla. Vamos a aceptarla. Si lo gestionamos bien, puede salir bien. Con los ballesteros nos podemos reventar. A los matadores. Con los atronadores nos podemos reventar a los dracoyerros. ¡Oh! Tiene dos señores del clan, ¿eh? ¡Buah! Pues no, no, no, no, no, no. No sé muy bien cómo va a salir esto, pero bueno. Los martilladores. Hay que meter mucha presión contra los martilladores. Los dracoyerros. Es obvio que son mejores que nuestros guerreros enanos. Pero es que además tiene... Aparte de que sus unidades son mejores, que tienen más valor... Una, la lista tiene más grande O sea, su, su ejército es más grande que el nuestro Vale Bueno, confiaremos en que nuestras unidades Tienen bastante experiencia Eso al fin y al cabo aumenta el valor Buah, Vale ok. Es que me da miedo Toda una línea de rompehierros Con las granadas Es una barbaridad Vale, ok, ¿cómo nos vamos a montar? Anchos, an vale eh, A ver, aquí, vale, gracias Vale, estos que son inmunizables Aquí, aquí Aquí No, no tan anchos a lo mejor Vale Aquí Vale, y aquí Vale Uy, va Vale, este va a ser el uno. Ahí. Vale. Vale, vamos a meter aquí nuestros líderes. Y el señor. Vale. Los enanos. Aquí en la zona central está bien. No lo sé. Vamos a meter los dispersos a los mineros. Vale, el lanzagraves aquí. Vale, vamos a meterlos un poquito más escorados Vale, y ahora Los atronadores Aquí en la zona central Para reventarlo todo Vale Vamos a hacer Grupo con esto Lo vamos a fijar Y vamos a sacar Vale, ok Dos por aquí por este lado Esto va a ser un grupo Que lo vamos a fijar Epa, vale Y esto va a ser otro grupo ¿Qué vamos a fijar? Grupo. Vale. Ok, pues estamos listos. Vale, vamos a hacer otro grupo con esto. Y lo vamos a fijar también por el hecho de simplemente tener el movimiento y ya. Vale, y nos movemos. El 2. El 3. El 4. Vale, el 5 que avancen y ya. Vale, vale, vale. Vosotros también quiero que os mováis. ¿A qué queremos reventar? Vale, vale. A los cañones. A los cañones. ¿Llegan a dispararnos? Sí. De sobra. Venga, se lanza gravios, hombre. Oigo. Es que vamos a darnos prisa porque si no te vamos a pasar muy muy muy muy mal. Mira, ya estamos súper tocados. Dios. Si reventamos los grupitos de rompelleros que están más localizados. ¿Qué poca precisión tiene, por favor. Venga, hay unas buenas pedradas, eso es. Venga. Mejor, mejor, mejor, mejor. Vale. vale, los atronadores Vale, ok, el 3 a por matadores El 4 a por más matadores No, martilladores Vale, está bien. Ok, mineros, aquí, aquí, aquí. A reventar hay que buscar las unidades que son de suyas. Venga, lo conseguimos matar. Vale. Uh. Un poquito de velocidad. Uf, menú, ¿qué te tenemos ahí en el centro? Tú Es que los dracoyers, mira, mira, mira, mira. ¡Qué barbaridad de proyectiles! Madre mía. Buah. Está muy difícil Pero muy, muy difícil Bueno, hemos tumbado martilladores Es un rompehierros. Dios, con ese granos nos va a reventar, chavales. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. Vale, aquí, aquí, aquí, aquí. Venga, volver a la batalla. Como sea. Vamos, mi valiente. Vale, está bien contra los martilladores. Nah, se perdió. No pudo ser. ¡Uf! Este es el ejército que tendríamos que tener nosotros. Literal. Literal. O sea, toda una puñetera línea de rompehierros. Que pille lo que pille ahora en medio. Lo reviente. Pues, bueno, yo qué sé. Se han ido tocados, ¿sabes? O sea, hemos dejado muy tocadas las de matadores. También martilladores y demás, pero... Nos han hecho trizas Pero no O sea, no teníamos manera de contestar esto 300 pérdidas Y yo 600 Vámonos de aquí Pero vamos Corriendo, chaval Madre mía Está fuerte, ¿eh? Está fuerte los rompehierros Tenemos que ponernos con eso mucho rompe hierro <risa> además contra oh, puf, es que eso contra el caos además porque tiene un montón de penetración de armadura con las con las granadas esas y el caos que creo que es rollo los enanos que todas las unidades son acorazadas los destruyes los destruyes son caros sí a ver estamos optando por las verdas largas porque son más baratos o sea, más baratos. Me refiero, tardan menos en, en reclutarse. Pero... No sé. O sea, el turno ese vale la pena. Además, ahora teniendo en cuenta que con la tecnología que hemos desbloqueado... Vamos a ir a mejorar ese tipo de unidad. Pero sin duda. Y es que el ejército de Zorgrim tenía que estar lleno de esta gente. Es que no le hemos podido hacer daño apenas. tú. Aguantan un montón, tienen mucha vida, mucho. Y por el mantenimiento, es que no debería preocuparme. O sea, estoy en. ¿8000 de ingresos positivos? O sea. También te digo, este es un ejército de los que tenía en la guerra de los orcos, en la zona sur. Y se, se nos ha quedado anticuado. Pero porque tampoco. No sé. O sea, quiero decir, hay que darle uso, ¿no? Si lo tenemos. Hemos venido hasta aquí. Pensando que íbamos a poder... Y no pudimos. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Hemos aprendido una lección. Oh. Oh. ¡Qué dolor! Este capítulo se va a llamar Lecciones Aprendidas. Porque... Vaya de. Fortaleza, siendo no un ancla del problema de los dioses. Han asesinado a Zorbrun Fortaleza en la batalla de Karagnorn Precio en hierro. Ahí, ahí. Reclutamiento de rompehierros y de más barato. Derrota al ejército, vamos a ir a por él. Vale, nueva tecnología. Ahora. Vamos a sacar esto. Ah, no, de los dracoyerros Yo quiero rompehierros, chato. Mantenimiento de rompehierros, dracohierros. Vale, vamos a hacer que el mantenimiento sea más barato. Vale, vamos a hacer que el mantenimiento sea más barato. Y con esto... Bueno, vamos para arriba. Pero a muerte. Es que estos es ya... De... de a, a nivel de ingresos... No me sale a... O sea, con los ejércitos que tengo y la economía que hay, más tarde puede ser que sí, pero por ahora... No, no, no, no, no sale a cuenta. Vale. Movilizamos ejércitos. Este lo podemos movilizar. Sí, vale, vamos a anexionar. Vale, podemos hacer Camino subterráneo No, teníamos que cruzar por ahí y Todo esto es Es que tardó mucho Voy a tardar mucho, mucho, mucho, mucho Vale, bueno, el siguiente en la torre de, en la torre de la mina de plata O oh, bueno, por aquí entiendo que ya podré bajar Vale, y cruzaré y más o menos tengo acceso directo hasta allí Vale Eso lo aparcamos Ok, aquí en este costado Vale, vamos a saltar unidades Sí A ver si mejoramos un poquito Fracaso, bueno, no pasa nada ¿Cómo va? Uh, aquí tengo... Vale, Maestro Ingeniero subido a nivel 8. Alcance de la artillería. Supervisor. Zapador. Vale, vamos a meter al alcance de la artillería. Nos viene bien. Porque sí, el resto... Resistencia a los proyectiles. Firmeza, detalles. Vale. ¿A este señor le podemos añadir cosas? ¿En serio? ¿En serio? Arma. Bueno, claro, al fin y al cabo está luchando en el ejército Vale ¿Hacia dónde nos podemos movilizar para apoyar a... Carl Franks Vale, aquí, este es Carl Franks Vale, ok Vamos a ir para acá No, y no lo vamos a poder desplegar Ahora sí Vale Vale, y bueno, de momento parece que están un poquito... Están divididos, están divididos Vale, podemos llegar a defender a nuestros amigos del norte Ok Este segundo ejército que teníamos por aquí Vale, vamos a movilizarnos Vámonos para... Bueno, mira, está bien que vengan aquí Al fin y al cabo son aliados Atendorf... Dios, cañón de salvas, qué guapada Vale Vale, vale, vale, vale. Continuamos el asedio aquí. Vale, vamos a jugarnos este asedio a ver qué tal está. Uf, está apuradito, ¿eh? Está apuradito. Vale, tenemos cuatro torres de asedio. Vale, vamos a por ello. En el tiempo que nos queda, no, vamos a aguantar un turno más. Vale, y en el siguiente turno, en el siguiente capítulo, los asediaremos. Vale, finalizar intro. O sea, finalizar el turno. Vamos a cargar el siguiente turno. Que se, que se cargue. Uf, uf, uf, uf. Ya viene el caos, eh. Ya viene el caos. ¡Oh! los han derrotado! ¡Dime que sí! ¡Oh, bien, bien, bien, bien, bien! ¡Han para uno de los ejércitos del caos! Vale, vale, vale, vale. vale Vamos a ir a por ellos. Bretonia. Ponkastein. Estos están ya para morir, hombre. Norska. Wisland. Caracazul. Hacia el norte, chicos. Hacia el norte. Venga, a ver. Karaknorn. Miedo me da que bajen hacia el sur, eh. O sea, obvio que van a venir a defenderse, ¿no? Pero. Vale, nos toca. Rango obtenido. Herrero rúnico a nivel 5. Perfecto. Vale. Vale, vamos aquí a la torre de la mina. Y luego podremos bajar desde aquí, que esta, esta región tiene puerto. ¿Aquí qué tenemos? Ah, si el ejército tiene esta actitud, pues estamos acampados. Vale, bueno, no importa. Eh, no podemos... Vale. Aquí que nos vamos a quedar En Silvania Ok Vale Este ejército que continuamos asediando Aquí no podemos asediar ¿Podemos asesinar? Es que debemos tratar de asesinar Pero es imposible Vale Pues vamos a ir hacia el norte Este ejército lo vamos a movilizar también aquí Para apoyar a nuestro señor A nuestro otro ejército Vale Vale, vale, pues nada, vamos para el norte. Sí, sí, sí, sí, sí. Vale, aquí. Este hemos mejorado. Perfecto. Runas, ancestros. Vale, vale, vale, estamos bien. ¿Dónde lo vamos a movilizar? Vale, vamos a ir hacia aquí. A ver si encontramos algo del caos. Vale, ok. Y aquí desplegamos. Ay, no podemos desplegar aquí. Vaya. Vale, bueno, hay que frenar al caos. Eso lo tenemos, claro. Vale, pues nada, tal y como estamos. Tal y como está la situación. Sí, ya hemos movido todos los ejércitos, si no me equivoco. Vale, Grim, pues ¿cómo está esto? Oh, es que empiezan a, ahora a perder. Vale, lo vamos a dejar aquí porque otro turno no vamos a poder aguantar porque si no ya nos llega el otro ejército. Vamos a asediar esta fortaleza y nos vamos a trinchar aquí. Porque nos van a llegar... Los de Los de Karaknor. Y nos van a cantar el morro Bien Entonces, dicho y visto esto Lo de siempre, Seguimos en Twitter a los dos Tanto aquí como a mí, que van a estar los tres en la descripción Comentamos un poquito de todo Y, y bueno, informamos ahí de los vídeos que vamos subiendo También, seguimos en Twitch Abrimos streaming normalmente todos los miércoles O las 7, 7 y media, abrimos directo Charlamos un ratito con vosotros y ya luego jugamos a lo que surja Y por último Suscribiros a este canal de YouTube